Eh, antes hablábamos de la especialización, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues efectivamente, lo que buscas eh, son profesionales que estén muy especializados en algo. El hombre del renacimiento no existe. O sea, Galileo hubo uno, ¿vale? Eh, eh, Leonardo da Vinci hubo otro y Tesla uh -huh. hubo otro. Pero no hay... Eh, Alguien capaz ahora mismo de hacerlo absolutamente todo. O sea, no hay expertos absolutamente en todo. O sea, tú tienes un ámbito de especialización, Fulanito tiene otro ámbito de especialización, y lo que hay que lo que hay que lo que hay que saber hacer es eh, eh, unir esos equipos, unir a los mejores profesionales para crear el mejor equipo posible para darle al servicio al cliente que realmente necesita. O sea, el, al cliente el servicio que realmente necesita, ¿no? Pero eh, eh, no existen esos perfiles de 360 grados, no existen los hombres del renacimiento.